Bienvenidos a, a ESFERA, Centro de Formaciones Acreditadas. Estamos con Isabel Guerrero, que nos acompañará y pues, nos informará sobre algunas de las formaciones, concretamente la de acupuntura, la de chikun y de hecho nos podría hablar un poco, por su extensa y dilatada carrera, nos podría hablar un poco de, de todas. Entonces uh, poca presentación cabe para ella. Hola Isabel. Hola David. ¿Qué tal? Pues bien, mira, por aquí. Por aquí, ¿no? Por casa. <ríe> por casa. Fantástico. Sí. Bueno, básicamente, inicialmente preguntar qué, qué se cuecen en Esfera, ¿qué estáis haciendo en Esfera? En Esfera estamos creando unas formaciones de terapias naturales para profesionales. Estas eh, formaciones están acreditadas por COFENAT y están llevadas a cabo por grandes profesionales con muchos años de experiencia y sobre todo son eh, eh, formaciones completas que yo creo que es lo que nos va a diferenciar del resto de otras eh, formaciones que existen en, en el Estado Español. El concepto de formaciones completas, bueno, cómo lo interpretamos, el... cómo lo abarcamos, el por, por qué enfocar hacia, hacia estas formaciones. Bueno, ¿Con esta característica? Porque para nosotros es importante que haya una seriedad y una profesionalidad. Entonces, yo llevo más de 20 años dedicándome al mundo de las terapias naturales, más concretamente en el tema de la medicina china, y he visto de todo y de todos los colores. Entonces, eh, hay formaciones de fines de semana, hay formaciones de tres meses, por ejemplo, en acupuntura hay formaciones online incluso donde la teoría se da online y la práctica también y para mí son conceptos que no, bueno, no sé, para mí son conceptos que no, sí, con todos los respetos, ¿eh? porque también, bueno, cada uno es muy libre de escoger el tipo de formación que quiere, pero para mí son palabras mayores y este tipo de, de formaciones eh, sin sentir cómo una persona puede poner una aguja. Por ejemplo, en este caso de la acupuntura, a mí me da mucho respeto. ¿no? Entonces, la idea de completas ya no solo es que damos todo lo que está relacionado con esa formación, sino que además son formaciones muy originales, donde además de toda la información básica que podrías encontrar en cualquier otro centro o en cualquier otra escuela, nosotros aportamos nuestra propia experiencia e incluso nuestros conocimientos que van más allá precisamente de la misma formación que vamos a impartir muy bien uh, bueno no se, pueden, no se pueden decir ejemplos o sí se puede contar alguna anécdota de haber encontrado algún tipo de formación o, form <risa> o algún alumno que haya, sin decir bueno. nombres obviamente pero alguna anécdota que te haya sorprendido en todo este proceso de tiempo de venir una persona Mira, yo, de entrada, hay una cosa que, por ejemplo, eh, me sorprende y no deja de sorprenderme eh, eh, desde hace mucho tiempo y es que hay formaciones de iniciaciones de reiki, que es una terapia energética muy sencilla, que ya lleva muchos años, que se está impartiendo aquí en, en Europa, que casi todos los terapeutas de, de este mundo, las terapias naturales, hemos empezado por ahí, más o menos, y no deja de sorprenderme que hayan iniciaciones online. O que me he encontrado aquí eh, personas que luego han querido volverse a reiniciar en el Reiki porque en una cena de amigos, pues uno de ellos que era maestro de Reiki, les hacía la iniciación en la misma cena. ¿no? Entonces, para mí es faltar un poco al respeto a lo que significan esas terapias naturales. Unas terapias que además son holísticas, son energéticas, ...y que tienen probados años de experiencia, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué les podríamos aportar a las, a las personas... ...para que aprendan a distinguir un tipo de formación u otra? Yo, por ejemplo, suponiendo que no entendiera nada de Reiki... ...yo me leo que en un fin de semana puede hacer tres cursos... ...la maestría y el nivel cósmico... Si, ...o lo que me quiera imaginar... Entonces, ¿Cómo yo, sin saber nada, puedo saber...? O, o, o, ¿Qué le podríamos decir a la persona...? de para que entienda su nivel de exigencia y diga, ten en cuenta esto, valora lo otro antes de elegir, antes de asegúrate de ir a centros... Claro, yo creo que lo importante y en, el, en la época en la que nos encontramos ahora que hay mucha información fácilmente, eh, no te quedes con lo primero. O sea, busca, eh, compara. Yo también recomiendo que haya... Eh, pues que el consejo, ¿no? Hay gente que, que te puede aconsejar, yo he ido a este centro, a mí me han formado de esta manera, donde tú quizás no los conoces, pero tienes referencias, ¿no? Las referencias son importantes. Eh, el segundo paso es, habla con el centro, eh, ves, eh, siéntelo, ¿no? Déjate llevar por lo que tú sientes realmente. Y evidentemente un sello que tenemos nosotros es la acreditación, ¿no? Somos un centro que está acreditado por COFENAT y la mayoría de nuestras formaciones también están acreditadas por ellos. ¿Y eso qué significa? Significa que, como todos sabéis, en esta, en esta situación en la que nos encontramos a nivel político y legislativo, este tipo de terapias no están reconocidas en el Estado español. Con lo cual las titulaciones que se dan tampoco y eso crea un vacío legal y un vacío a todos los niveles donde hay mucho intrusismo. Entonces que una formación de este tipo, reiki, acupuntura, reflexología, bueno, como todas las, las formaciones que hacemos en Esfera, estén acreditadas por una asociación a nivel estatal con mucho peso, significa que detrás de todas estas formaciones hay una institución que conoce los temarios, que conoce el número de horas, que conoce incluso los exámenes que nosotros hacemos y que también tiene un seguimiento. Yo sé que a los alumnos de ESFERA eh, eh, se les da de alta de esta asociación sin ningún tipo de, de compromiso ni ningún coste económico y les van haciendo preguntas a lo largo de las formaciones de cómo se sienten en espera, qué tal con el curso, qué tal con los profesores. Hay un control de calidad de que las formaciones realmente tengan una seriedad. Evidentemente, el... porque bueno, como todos sabréis, eh, en, en la situación en la que nos encontramos, eh, pues hay de todo en el mercado y como no está regulado, pues eh, es fácil que se cuelen muchas cosas. Muy bien, uh, vamos a la parte Particular tuya como, como formadora, como, como practicante de, de, la, de, la, de la acupuntura, ¿de dónde te vino? ¿Hace cuántos años? Vale, eh, ¿Dos esto, es, esto es muy íntimo, <risa> <risa> pero como lo cuento en mis clases tampoco importa. ¿no? Vale. He formado ya tantos profesionales que, vale. que tampoco importa. Bien. Yo, mi formación universitaria no tiene nada que ver con las medicinas naturales, ni mucho menos con la acupuntura o la medicina china. Comentaros que yo era una persona completamente reacia a todo este tipo de, de terapias y en la acupuntura mucho más. Me pensaba que era un cuento chino, literalmente. Y por necesidades básicas, por, por propia necesidad, pues... Eh, yo, con 20 años, empecé a padecer cálculos renales y no había antecedentes familiares, no es una enfermedad grave, pero sí es cierto que te condiciona bastante la vida, sobre todo cuando tienes esa piedra, se mueve y duele. ¿no? Entonces, una amiga oyó por la radio que había una señora que hacía acupuntura en Barcelona y allí fui. Entonces, claro, cuando yo vi que me pinchaba y que aquello se solucionaba, me sorprendió. En aquella época las agujas eh, nos las daban a todos, eran personalizadas. Yo me llevaba las mías a casa porque era muy caro, entonces no eran desechables. Vale. Pero yo me aseguraba, cada uno nos asegurábamos de traer las nuestras. Y yo cuando estaba tumbada en la camilla me fijaba donde esta señora me ponía las agujas y luego en mi casa muy atrevidamente me las ponía yo. Total que con el tiempo, bueno, a cabo de dos o tres sesiones le comenté lo que hacía y me dijo, pues, ¿por qué no estudias acupuntura? Evidentemente, no era mi, mi propósito, porque yo iba por otros derroteros a nivel profesional, pero me quedé maravillada con los resultados que tuve con la acupuntura y a partir de ahí empecé a estudiar y de eso ya hablamos 30 años. ¿Qué es lo que te diferencia? Como ser dentro de la acupuntura, dentro de las formaciones, qué es lo que puedes aportar, qué es lo que sientes que aportas, que te hace el sello personal tuyo de la acupuntura a través mío, se traduce en una información que viene, lógicamente, aparte de con toda tu experiencia en formaciones y sesiones con diferentes usuarios. Claro, y, hablar, y... hablar de uno mismo... Pues... Cuesta, ¿no? Porque casi es más fácil que otros hablen de ti o que haya comentarios de alumnos o de... O de... Pero sí, pero a nivel personal, la emoción que te transmite, la emoción que sientes al transmitir, al acompañar a los demás. Bueno, yo sí que tengo que reconocer que siempre he sentido que había venido a ayudar. No sé cómo explicarlo. Entonces, siento que a través de la medicina china puedo ayudar mucho a... a a caminar en el camino de en la vía de, de de la sanación del equilibrio de la salud y un trazo diferencial que puedo tener aparte de la experiencia y de mi formación. Yo me he formado en Barcelona, me he formado en China, me he formado en, en Sri Lanka. Eh, soy formadora de medicina china, de acupuntura, de chikung, y dejando aparte todo el aspecto más um, formal. Lo que yo puedo aportar, aparte de mi experiencia, creo que es un acompañamiento desde el respeto, desde el no intrusismo, desde la confianza y desde la proximidad. Yo creo que la gente es muy importante que cuando te trates en cualquier especialidad de las medicinas naturales, tengas una empatía y tengas una buena relación con tu, con tu terapeuta porque, y sobre todo que no te sientas juzgado ni analizado, ¿no? Sino que desde el respeto y desde el compartir, pues crecemos todos juntos. Muy bien, fantástico. Ah, ya por último, porque nos podríamos extender horas. Y además ah, tengo pacientes que me están esperando. Ya que nos podríamos extender horas en eso, efectivamente, ah, tengo entendido que hay exámenes. Evidentemente. ¿Qué pasa si vale. yo empiezo una formación... ¿Voy avanzando pero no llego a ese punto o simplemente en el examen no doy el nivel exigible por vosotros, por COFENAT? Por... Pues evidentemente con... que no tienes la titulación de la formación que estás haciendo porque ya hablo ya a un nivel muy personal. Yo, es responsabilidad mía y responsabilidad del centro y responsabilidad de los propios profesores que trabajan en Esfera el crear buenos profesionales, eh, de alguna manera me representan a mí y representan a este centro, entonces sí es verdad que nos hemos encontrado con gente que cree que por pagar una formación ya tiene el título, incluso me ha llegado a oídos míos que hay gente que compra un curso y en el momento en que compra el curso ya les viene la titulación sin ni siquiera verlo desarrollado ni examinado. Un nivel de enseñanza muy cuántico, bueno, pues, <risa> muy, muy avanzado sí. con una nanotecnología que no disponemos aquí, Quizás ¿no? sí, pero llámame tradicional, llámame arcaica, no lo sé, llámame prehistórica. Pero no, pues, yo creo que tiene que haber una, una formación seria con, con unos exámenes que personalmente yo creo que en el examen no se valora la persona, no se valora el terapeuta, ni siquiera se valora los conocimientos. Pero sí se tiene que valorar un mínimo, ¿no? Y ese mínimo, que en nuestro caso es muy alto, porque tengo que comentar que los exámenes que nosotros hacemos, por ejemplo, en el tema de la medicina china, son los exámenes internacionales de Pekín. ¿Vale? Quiero decir que es el nivel más alto que hay de formación y de examen. Y eso para mí es un orgullo poder decir que los alumnos que salen de esfera tienen ese nivel elevado de formación. ¿no? Me, me consta que en ellos también tienen la misma sensación cuando salen con este nivel de formación. Pues ya ves. Muchas gracias por gracias tu tiempo. Ti. Te dejamos que sigas con <risa> las consultas. Sí. Y... Nos vemos en la próxima y nada, hasta pronto. Muchas gracias y desde esfera pues formaciones exigentes para gente exigente. Y para más información, establecer contacto informarse pues directamente en el caso de la acupuntura con Isabel o con quien derive el centro. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.